Satepa de inin, in Jesús, Okin ok monestililok, In la y tentlan, in Hueye atl den tiberias, wan iskine omochi, o kakatka sansecnin, In Simón Pedro, Juan in Tomás, in Aken, o cuate, Juan in Natanael y al tepe -caná. den Galilea, wan in y pilwan, Juan wan okome, Tetlamechtikawan, in Jesús. In Simón Pedro, o Kenilwik. Niaw, ni miskiske. Yeguanten, o Te si Teguante, el no yuki, no guanteaske. Un o yaque, juan o itech, se barco, juan y yewilot, amo o cacique, niantlen. Y, y Jefe, que opeu, tlalpantlanesi, in Jesús, o monechtilok. Atrátente, wan intenta machtikawan, amo o que mataría que ¿Un can kin el vuelo? Llenan que chiva que no me guan, amo no que quitsquito que o te anquilique. Ni ande, amo ah, toque. ¿Un can Jesús o que en el vuelo? Si la y matla, y y llega barco, Juan aunque y conon o kichiske, wasatepa pa will, o kichia que in matlat, ipa inat, y tekin miak, misten, o ok, kipiyeya. Onkan in tetlamastikau, in ake jesús tekin, o mutlasotlayaya, o kilhuik in pedro. Yehuatzi in totekotzi. Willok o kikak in Simon Pedro, ken yehuatzi in totekotzi. Onkan o kitlale in y camisa. Output transcript: O que ik tekite y te Juan o Motawetso, y pan inat, y maase in Atlantle. In Oxequinten, Tetlamaxicawan, o así que in Atlantle, y Juan in Barco, que todo in Matlat, tentive in Mixte. Ogacatka, se cien metros, den Atlantle. Y que o talpa. O que hace que se le cuele, se le cuele, se meche, o se Juan Jesús, o que en se le si se le cuele, se in cuele, se le se le cuele, se le cuele, in se se in barco, wan, okay, en matlat amo otro onkan ¿Huncan Jesús o que el vuelo? Si vala si Amo omois con tetlatlanes yeguatzin, tratan es ken quien lleguácen. Sanima en Jesús omo pacholok. Omoan en panen. Juan o que macalok lleguante. ika hoyos en michi. En el opanok y kiespa, in Jesús, o quien monestililok, in tetlamastikawan, satepa ikuak cuac, yo y den mikilistle. Satepa den Tlacualistle, in Jesús o motlatlani, in Simón Pedro. Simón, te la tienes sotla o cachi, Inike amo, inique? in Pedro o tenangilik. ¿Qué me, no te goce, te mati que ni te la sotla. Juan Jesús o ok, Kilquiloc. Tel, si que ingespea no colelo, Juan. Occepa ok, o motlatlane, hueye in ik ofpa. Simón, ti cunejo nas, tienes la sotla. Juan Pedro o tenangilic. Que me, no te goce. Te guasimo mati, que ni te la sotla. Onca o molhuic. Tel, si que ingespea no calnelitos y que espa omotlatlani. Simón, ¿te conoces? ¿Tel, tienes la sotla? Juan Pedro, o tlocos, tleka omotlatlani y espa y tla te tla sotla Juan, o te ilhuic. No te cocin, te guasimo mati noche, te guasimo mati, que ni te tla sotla. Juan Jesús, omol huik. ¿Tel, si que ingespian carnelitos y que nele ni mitziduía, que ni oti catca o cachititel pochli, oti ya tlen, tic tequictia, wan otiaya, cani o ticnequia. Wan ic mit masoasque in oxella. Wan, mit ficasque canin teguat amo ticnequis tías. Ik omito inin, in Jesus, o que matil ken, miquis in Pedro, ik, te huellitilis in Dios, sa o mulwik. Ik in Pedro ok in in y como que en Pedro o quitacen o en tetla machticao, en aquin Jesús, tequin o motlasotlaya. Y llegua in tenahuac, ipa in tlaqualistle, Juan o tetlatlani. No te cotsin. Aquinon te y in Pedro in o te in oxella o tetlatlani in Jesús. No te Juan ini. ¿Qué nos Juan Jesús omonánque <tose> lec. Intenta igual niñeces manemi hasta ni mocuepas. Campa Mitsuqua. Tewat igual sin ipa intenta el tocanimen. Mucheo inon tlatoli, Que mas inon te tramas amo Juan Jesús amo omito amo mikes. Tlamo omito. intlaniknekis, niñeces manemi hasta ni mocuepas. Kampa Mitsukokuwa, Inin In In Tetla Machitikao, inin Tlatolten, Melawak, wanjewat, Yeewat, Kequilotok, In Tlen Oquito, Ipa In namat Amat, Wan Te In Tlen Ketoa, Nochen Melawak, Unka Miaque, Oxikin tlachiften, Chivten, In In Jesús, In Se Wan hueles ni anoche Nochen Tlattikpak, amo Kishikone, In Tlaquilola mamen, inclen, Jenny, tlaquilole.